No te ves. Métete más a cuadro, ándale. Ajá. Ve hacia la rama del árbol. Sí, no. Si vienes a bacalar tienes que entrar a uno de los cenotes. Nosotros venimos al cenote azul. Que se ve. ¡Ay, joder! Echan lámina aquí. Vamos a echar la lámina. Vamos llegando al cenote azul. Eh, amigos, ¿qué ver, ahora venimos. y bueno, ahora pues a la 25 la El tercero, ¿tú Excelente, recomendado. muy recomendado. Muchos sí, pulgarcitos arriba. Está bien. Sí, sí, sí está vale bien. la pena. Muchísimo. Si son profesionales se pueden ir hasta allá. Como yo. Yo llegué hasta la tercera boya. ¿Para qué decir que fui más? Exacto, pero ya sí, ya está más hondo, según. Son 90 metros de profundidad aquí atrás dice. Ahí está, 90 metros. Está muy, muy rico. Sí. No dejen de venir, se andan por bacalar Estuve checando los precios Y pues sí, los vi un poquititos Platos de 200, 250 Aquí está la carta, miren, a ver si se puede ver Ah, no, sé si es el spa Pero bueno, a ese rato entré, chequeé la carta Y Cóctel de camarón de 200 pesos unos camarones al coco de $200 y fracción, eh, algunas pastitas de $100, $110, $120 pesos. Aquí está la carta, miren. Vamos a chismosos. Bienvenidos. Ah, miren, y en efectivo. Okay. Camarón de coco, no les miento. Ok, con eso se dan una idea de los precios, así es que ahí está, los precios, porque luego nos preguntan por precios.